hola buenos días qué tal esa fiesta espero que muy bien y pues nada que hoy vengo a enseñaros que bueno a la vuelta a casa pues ya tenía aquí dos pedidos que le había hecho a, a carmen de scram motril y antes de guardarlo que lo voy a guardar ya eh, os lo quiero enseñar cuando estoy con susurro, todo es diferente. Pegatinas y flores, que no has visto jamás. Cuando pongo sus compras, o quizás tutoriales, nos sentimos especiales por su exclusividad. Cuando veo a susurros distinto sus vídeos divertidos que me hacen disfrutar cuando estoy con susurros yo me dado del tiempo y me siento distinto porque puedo crear hace un frío que pela esta noche granizado y yo más feliz que una perdí entonces os voy a enseñar que lo tengo metido en esta caja algunas de las cositas vale para enseñarlo. mira cogí estos botones en dorado que me gustaron y le dije que me guardara uno valen a 2,99 y traen 60 esto es oro rosa y después cogí los mismos en oro amarillo que me parecieron muy bonitos este trae más este trae no trae igual 60 pero este vale 349 no sé por qué uno vale más caro que el otro ni idea y después también le cogí a carmen mira que aquí no lo encuentro le cogí estos lacitos en dorado y en plateado que son así como muy finitos y me gustaron y le cogí creo que fueron 3 metros de cada uno también le cogí este que le cogí 5 metros que me parece súper bonito y dije bueno pues como he gastado mucho lazo en los inter en las hockers pues mm, volví a comprarme he cogido la verdad es que bastante bastante lazo de este he cogido 3 metros ¿Vale? y los 3 metros me vale a 1,35 el metro, y de este cogí, este no me lo ha puesto, no me acuerdo cuánto, bueno, este era más barato que este, bueno Carmen, pues tuvo el detalle de regalarme esta servilleta, que me gusta un montón, esta con las bolas, que también son muy chulas, y esta es de estrellita, bueno no están mal a ah, mira chicas esto es que se me quedó la otra vez que no lo enseñé que cogí estos reñitos y que no me acuerdo ni esto no es de carmen ¿eh? pero son de maderitas son blancas y me gustaron porque son muy chiquititos y los cogí no me acuerdo dónde y también cogí estas maderitas que si las enseñan pues perdonarme porque no veis que traen son muy chiquitas también y son muy monas. Y también las cogí. Y después, ya siguiendo con Carmen. Mira, le cogí este molde. De estampería. Que me encantó. Con estos niños. Es, temática infantil. ¿Veis? Es que no sé si. A ver, que voy a ver si encuentro algo oscuro. Que sea grande. Y no tengo, no tengo. A ver por aquí. Si se ve un poquito mejor. Creo que sí, ¿Veis? lleva lacito, un osito, esta carita de niño, da de niña, un corazoncito, botones. Y me gustaron. Y pillé este de estampería. Este se lo cogí a Carmen. Y después, mira, le cogí esta colección de 6x6 que trae un montón de papeles. es ¿De, ¿de quién? Es? scrapbooking from swede maja de zinc ah. okay. y me gustó ¿Veis? y trae ya digo que de 6 x 6 trae un montonazo de papeles mira qué bonito que yo esto no tenía trae 1 2 3 de cada con los nomitos este es más básico también trae tres, a ver si puedo. Mira, con los nomitos. Este que lleva manzanita. Muy chulo. Manzanas, sí, son manzanas. que Creí que eran fresas, pero no. Son manzanitas. Trae tres. Ah, ah, por detrás. Que creí que era una sola cara. Mira. Mira qué chulo. Por detrás. Este que trae acebo ramitas de acebo y por detrás eh, cristalitos de nieve y son como muy vintage son muy bonitos este que traen regalitos y por detrás también son ramitas de acebo pero es el mismo que este pero aquí no Quizá aquí se vea mejor Pero el mismo, ¿eh? Lo que pasa es que en otra tonalidad pero Es muy chulo y además Es como así como vintage Mira, este de lunarito Que también así como muy vintage Y por detrás Rayita Este que trae cuadrito Y por detrás, mira Acebo Ramitas de acebo Y muerdago yo creo Este mira, Que se cae que trae los nomitos y por detrás el mismo cuadro que el rojo pero en verde los nomitos son chulísimos y después este que trae el acebo y el muérdago y por detrás cuadrito este que trae lunarito en blanco muy vintage y por detrás igual estos que son los pinitos de Navidad. Trae un montón. ¿Veis? Y por detrás, cristalito de nieve. Fondo blanco, cristalito en verde. Qué frío hace hoy. Y el último que me encanta, mira, que son las etiquetas, que son los, los duendecillos, mira. Y por atrás así. Son muy chulos. Me gustaron mucho. Y dije que después tengo que que rellenar álbumes o hacer tarjeta y eso y, y para que quiera un, un papel tan grandote de 12 x 12 también lo tenía en 12 x 12 pero trae menos papeles menos diseño y me gustaron más esto pues esto se lo cogí y después como no encontré eh, no lo encontraba eh, mis vagamon y ella lo tenía pues le cogí el papel de 30x30 30 de Miss Vagabond. Porque yo el que tenía era el del hombre. Pero el de la chica, no. Porque no lo encontré, ya estaba agotado. Y este es espectacular. Bueno, estampería, ¿no? A ver. Lo que estampería cierra las bolsas que vamos, no se escapa ni un papel. Estampería cierra las bolsas que no no se pierda ningún papel, ¿no? Mira, ¿ves? qué bonito, me encanta esta colección es preciosa ¿Ves? bueno, mira, es espectacular es preciosa mirad por detrás esta es la contraportada de la tapa que son los recortables esta es ella la protagonista de la colección mirad qué bonito por detrás el equipaje así con forma de baúl Qué bonito. miras por detrás. Con la llave. Este estampado. Ese ojo ahí. De cerradura. Este que este, es el gatito con la gafita. Es espectacular esta colección. Vamos, yo creo que me va a dar pena hasta usarla. Mira, qué bonito. Por detrás. Este reloj. Es una pasada de bonito. Y por detrás. Mira. Más relojes. Qué pena, ¿verdad? Porque hay que sacrificar una mira esta, la nave esta tipo como un barco con una casa encima el catalejo, el petal, la ala es muy bonito y por detrás así parecen vidrieras y este con las ventanas o puertas muy bonito con y un sobre un plano de la ciudad de, de Londres lo pone aquí london muy bonito mira por detrás qué bonito es que es lo que pasa con esta colección que ahora no sabes qué papel va a usar mira las tarjetas cuadradas preciosas y por detrás las mismas tarjetas pero vistas de atrás mira las casas qué bonita muy muy bonita y por detrás como un callejero de, de londres esto que parece una estantería con libro mira qué bonito ¿eh? es súper bonito eh yo creo que es muy bonita y por detrás mira qué bonita es creo que es muy bonita esta que también son tarjetas pues se pueden poner fotos Chiquita, no muy grande. Y por detrás el papel. Mira, son libros y, y libros por detrás y por delante. Qué bonito. Y la última que es la contraportada de la tapa. Mira, que recortable más espectacular. Es que es preciosa esta colección. A mí me encantó cuando la vi. Me gustó un montón. ¿Ves? Y esta es la parte de atrás. Pues esta es la de Miss Brown de tampería, pero mmm, lo estoy metiendo en una caja aparte, para que cuando tenga la colección completa, porque si no, mmm, esto es una locura, para saber dónde la hacen, entonces, mmm, todo lo que compré anteriormente, y todo lo que voy comprando ahora, pues lo voy guardando en una, en una caja, para tener colecciones completas, mira, eso está bien, que alguien lo sacará a un sitio donde pudiéramos guardar una colección completa, completa me refiero con todo lo que trae, para ir archivando, a mí me parece una buena idea, mira, compré esta, esta la compré allí, pero es de Black Friday, Costaba 10 euros, pero nos la dejó más barata porque era nos hizo una oferta por el Black Friday. Esta es de Minta y Vicarola, que trae, la verdad, unas colecciones preciosas. Y paso a abrirla para para enseñarosla. Mira, esta colección es de ahora, ¿eh? que, que esta colección es ya ya tiene un tiempo Yo creo de 12 por 12 ¿eh? Mira ¿Y qué pone aquí que dice? Que tiene 240 gramos ja. Que tiene 12 papeles Y un bono Que será este De recortable Y está hecho en Polonia Mira Y por detrás así Mira qué bonito Los recortables son Este es Papá Noel Increíblemente bonito. mira qué bonito. La verdad es que tiene unos papeles también muy bonitos. Y un gramaje muy bonito. Muy bueno. 240 gramos. Mira qué bonita. Es súper alegre. Y es espectacular. ¿eh? Por detrás. Merry Christmas. Mira qué bonito. Una cocina. Muy bonita. Mira, No sé si se va a ver aquí. mira La parte de arriba. Me parece muy bonito. Y por detrás, así. Esta que son galletas de jengibre. Y por detrás es como una taquilla. Cajones. Muy bonita. Esta con la flor de pascua y caramelito. Y por detrás, así. La parte de abajo de un mueble y el suelo muy bonita mira estas recortables que son súper bonitos y por detrás así son marcos son preciosos eh mira este qué bonito es que tiene tanto color tan alegre qué bonita es, es muy bonita mira vamos a mí me encanta y por detrás así en mirad esta mirad que bonito es súper bonita y por detrás así esta que es también la cocina ah, yo creo que ya se repiten no A ver. yo creo que ya se repiten porque está en es la cocina que hemos visto antes estas son las galletas recibles Sí, ya se Pues muy muy bonito. Es una colección súper preciosa. Me gusta muchísimo. Eh, voy a enseñar otra. Pero antes voy a guardar esta. Mira, os voy a enseñar esta primero, que es otra colección de Mintai Vicarola, también de 12x12 tiene igual 240 de gramaje y voy a abrirla para enseñar Tampoco creo que de qué este año. No, no sé si creo que es del 2019. Mira esta. ¿Por qué no? porque lo sé? Porque aquí lo pone. 2019 mintai mmm, vi Carola. Y esta. Sí anterior que os he enseñado también es de 2019 ¿vale? mirad qué bonita ¿Eh? mirad los recortables mirad qué patines los patines son preciosos el cascanueces bueno la verdad es que lo Esta es más vintage dentro que sea muy colorida pero es como los colores son más, más apagados creo que es preciosa muy bonita azules y colores tierra miras por detrás mira qué puerta es con la corona colgando y los patines colgando de la corona el cascanueces que está yo creo que está muerto de frío porque está blanco y por detrás así son como unas tiras bordadas qué bonito Mira, este con la chimenea La corona, la chimenea encendida Qué bonito Muy bonito Y por detrás, otra taquilla O otros cajones Bueno, todo entera. Estas que son Balcones y ventanas Muy adornadas, muy bonito también Y por detrás, así Que son bien Coronas de Navidad Quizás me, me gusta más esta que esta. A mí me gusta esta. Esta, que son adornos navideños. Y por detrás, así. Mira, qué bonito. Es muy bonito. Me, me gusta mucho. Estas son las etiquetas. Las patines, la chimenea, el farol con la corona, la corona con el pajarito. Mirad qué bonito. Son muy bonitos. Y por detrás supongo que serán, mira, como marco. Y ven, ventana. Esto es una ventana. Muy bonita. Y ya creo que volvemos al principio. Sí. Me parece muy bonito. Y ya. Esta no trae. No, ahí está, está. Yo la estoy viendo ahora con vosotros. Que me trae también un dulce de, de colección Aunque sea de los 2019. Los raros de la andar siempre son los navidad y ahora enseñaros que le cogí varios papeles de Daika sueltos. Estos son yo no cogí cole, las colecciones, los cogí sueltos y se pueden abrir por aquí. Son papeles sueltos para hacerlo, ¿veis? Mira, este es en 3D, para hacer un 3D por detrás viene estampado este para hacer esta cajita y un diorama o lo que queráis que me parece muy bonito ¿Ves? y por detrás esto pero vamos yo en verdad que lo he comprado por veis por el 3d mira el portal de belén que es muy bonito y por detrás bueno viene así cogí tres de estas que esto viene siempre muy bien yo la utilizo muchísimo cogí esta que es otra casita aunque es diferente a la otra o pues si queremos hacer varias ¿ve? esta era una uy y esta era la otra ¿ve? pues son distintas por detrás bueno viene así esta que es para hacerla en 3d que es el trineo con papá noel montado ¿ve? Esto ya os digo que esto ya tienen tiempo. Vamos, tiempo. Que no es una.. Y esta, que también es para hacerla en 3D. Y me falta una que no son sé de estas. Me falta una que son las redonditas, creo. Que no son sé de estas. Pues que la haya sacado, y la haya guardado en otro lado. Y aquí he, haya dejado solamente las 3D, las de. Sí, las de recortable. Y la otra la habré metido por algún otro. Pues no está bajado. Bueno, porque esta ya <coughs> también. Si no es ya para ahora, porque ya está la verdad en la casi sin papada. Yo he tomado la decisión. De que no lo voy a guardar y que voy a empezar a hacer cositas porque, después pues, se me junta el hambre con la ganas de comer y, y no me da tiempo a nada. Mira, estoy haciendo eh, las maderitas estas que me que nos regaló el marido de Morel y las estoy decorando con, eh, con decoupage. ¿Veis? Eh, enseñaros que también me compré para en el rastrillo. De... En el rastillo de chiclana en... mira compré estas pesas Que son súper antiguas ¿Para qué? Mirad, qué grande Para ponerle peso a... a los álbumes Y a las cosas que necesitan Que no se muevan mucho Y entonces compré estas Que son súper antiguas Y me costaron las cuatro Me cobró 8 euros Y bueno, ya le estoy dando uso Porque Porque porque sí, porque es que con la plancha me quedaba muchas veces mmm, corta, y nada más que tengo una así que compré eso enseñaros mi regalo de papá noel que este año no me he hecho agenda, y me la han regalado, veis, es esta que dice, agenda para pensar menos y vivir más, pues es esta que ya bueno, ya estoy escribiendo, ya la empecé veis ya está escrita y esta me la ha regalado papá noel y nada pues escribí escribí y pues de momento creo que nada más me voy a poner que voy a hacer un poquillo de mezcla que quiero empezar a hacer hacerme estos moldes y voy a empezar ya y entonces me voy a hacer un poquito de de porcelana de esa de que viene en polvo, la voy a mezclar y la voy a hacer. Porque es que todo después no me da tiempo. Mientras seca, mientras la hago, mientras hago yo la mezcla, mientras me pongo a hacer con las poques, no me da tiempo. Y entonces digo, bueno, pues he decidido que ya las voy a ir haciendo y las voy almacenando liadas en papel de seda. Y en papel de pompita y cuando pues, esté aburrida o no o tenga ganas de pintar, pues me lo saco y me pongo a pintarla, igual que estas, las demás. Ay, enseñaros que compré también otro bote de gesso, ¿vale? Pero no en Scram Motril, Vale, me costó 7 euros. Y trae, yo creo que trae medio kilo de gesso. Y creo que había por ahí algo más. pero no me acuerdo Mira, compré esto de estampería que es pasta con, con glitter pero no me acuerdo si os lo enseñé o no porque tengo un desbarajuste entre que estoy colocando y estoy haciendo a la vez pues nada chicas eh, hasta aquí mi vídeo de de comprita de bueno que a mi llegada me lo encontré ya que ya había llegado os voy a enseñar una cosa más ya tengo terminada pues quería enseñaros que mirad que popote he terminado también que este va para un felicitar las pascuas lo que pasa que voy con retraso porque este me pilló un poquito de prevenida y ya también he terminado una de las mira que es una poitencia con nieve aquí lleva un lacito y aquí le he puesto unas piedrecitas en medio de de las semillitas que eran rojas y por detrás le he puesto mi logo, le hice el redondelito con con el, con la troqueladora esta que hace con esta con la de Wii le hice y, y ya está listo que esto, me falta eh, terminarle la tarjeta y saldrá en el correo, Ay, ah, y quería enseñaros, mira que me han regalado por, por Papá Noel que me encanta ¿Ve? Yo tengo uno que es azul vaquerito Y me han regalado este Que me gusta ese anillo nirvana de, de Baroque Lo que pasa que es muy delicado un golpe cristal Pues nada más chicas Desearos que se hayan portado muy bien con vosotros Papá Noel Ya mismo llegan los reyes Supongo que este vídeo saldrá a posteriori Quiero decir que cuando ya haya pasado papá noel papá noel cuando ya haya pasado los reyes y demás porque eh, estaréis viendo ahora los lo intercambios que he recibido de, de navidad que es lo que voy subiendo que es lo que voy subiendo esto está grabado el día 2 de enero y nada yo pues ya sé que, que se me acumulan los vídeos, pero es que mmm, si subo un vídeo mañana no me da tiempo a editar otro y, y subirlo. Mirad, este es mi, mi calendario que tiene luz. Lo que pasa que no las tiene puestas porque a pesar de que yo lo uso todos los días, lleva cuatro pilas. Y yo lo uso todos los días y todo, pero las pilas y la y lo encendía, ¿eh? yo lo enciendo, la verdad se me habían sulfatado y entonces digo bueno pues no le voy a poner las pilas pues nada desearos pues o que tengáis hoy por hoy eh, unos felices reyes que aunque sea una cosita se o se acuerden acu acu de, de todas nosotras y vosotros y, y si no se acuerdan pues no acordamos nosotras de nosotras también, que da igual para eso no lo hemos ganado porque hemos currado mucho y este año más porque hemos tenido la casa llena de gente porque no se podía salir a la calle había que limpiar muchísimo eso, te, os estoy hablando de amas de casa ¿eh? ya aparte la gente que teletrabajaba y tenía que teletrabajar en casa tener todo ordenado, tener la comida a la hora en fin y Besos para todas, cuidado y yo creo que nos vemos cortito. Chao. canal. Es que tú Yeah. Bring on